Hola, vamos a ver en este vídeo cómo crear una cuenta en Edmodo, tanto para padres como para alumnos, y además darnos de alta en el grupo que, para la, que haya creado el profesor para nuestra clase. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de edmodo.com. Si por alguna razón estuviera en inglés, podemos cambiar aquí abajo el idioma al, al español. Y desde la página de inicio le damos a Únete a un grupo... Y ahora aquí tendríamos que introducir el código que nos ha facilitado nuestro profesor. Bien, Vemos que en este caso correspondería a un grupo de cuarto de la ESO, el profesor Rodrigo González, y le daríamos aquí a crear una nueva cuenta con perfil de estudiante. Introduciríamos aquí el nombre del, del alumno. Vamos a poner un nombre de ejemplo un nombre de usuario que tiene que ser único en Edmodo, es decir, que no esté repetido. Este, por ejemplo, valdría. El correo electrónico es opcional y ahora pondríamos una contraseña. Lo registramos. Y ya estaría completado nuestro registro como alumnos. Lo que nos sale ahora es una ventana eh, en la que le podemos mandar un aviso a nuestros padres para decirles que ya estamos en Edmodo. O lo hacemos ahora o más tarde, pero ya que tenemos aquí la ventana, vamos a hacerlo. Escribiríamos aquí la dirección de correo de uno de nuestros padres y con esto ya se le mandaría un aviso. Bien, lo primero que vamos a hacer es Cambiar la interfaz. Puesto que está en inglés a español sería aquí abajo en idiomas escogemos español. Vale, y ya vemos que pertenecemos, somos el alumno Chris, pertenecemos a cuarto de la eso, a la clase cuarto de la eso del, del instituto Ataulfo Argenta. No vamos a detenernos ahora en explicar cómo funciona Edmodo, ya lo haremos más tarde. Vamos a pasar a ver, salimos y vamos a ver qué es lo que tendrían que hacer los padres para darse de alta. Bien, ahora a nuestro padre o a nuestra madre, al que le hayamos enviado el aviso, le habrá llegado en su bandeja de entrada el siguiente correo diciendo que os queréis conectar con él en modo. Desde este correo el padre o la madre simplemente tendrá que aceptar la invitación. Y ahora aquí introduciría sus datos. Pondría su nombre, su apellido. Automáticamente le viene ya aquí el... El código de la clase, diríamos que es, por ejemplo, el padre del estudiante. Y aquí tendría que volver a escribir el correo electrónico. El correo electrónico del padre o de la madre. Y dar una contraseña. Y ahora se crea la cuenta para los padres. En la que vemos que aparece el hijo. Aquí el nombre y apellido del padre y no vemos nada ningún mensaje ni ninguna actividad porque todavía no hemos empezado el curso